Hola, buenos días, Bienvenidos, bienvenida a Susas del Papel. Fresca Hey, Fresca Hey Rón de la Uja, yo dibujo, sonquisa, y yo tu sonrisa, puesta y tus cargos rosa, ya no hay tu en tu canal, es estacional. Mira, hoy vamos a hacer un tutorial que es esta casita de pajarito ¿Veis? Le he dado muy levemente una mano de pinturita blanca vale y ahora le estoy haciendo las tejitas del tejado ¿ves? que luego se aplastarán entonces lo que voy haciendo es cortando tiras de 3 centímetros de 3 centímetros doblándolo a un centímetro y esto lo voy cortando y lo voy pegando por aquí alrededor de alrededor de la casita entonces yo es el otro el otro que he hecho porque está la foto en Instagram, eh, como es así, pues se van pegando las tiras. Eh, el techo es a doble agua, pero este como es redondo, pues entonces hay que haciéndoles también aquí unos cortecitos para que después vayan y no se no queden así, queden planitos, ¿vale? Entonces mmm, voy pegándolo a lo, más, las tiras más cortitos, a trocitos, pero todas son iguales a ah, la tejita la he hecho a un centímetro vale he marcado un centímetro un centímetro un centímetro un centímetro y después pues la he ido cortando y esto sería lo que son las tejas y esto vale es lo que va aquí pegado entonces yo por ejemplo corto este cachito ¿no? y ahora pues le hago unos cortecitos en esta parte de aquí voy haciéndolo unos cortecitos para que después a la hora de pegarlo no tenga problemas y se me acoplen bien a lo que es el tejadito de la casa aquí le hago así y esta también ¿eh? así y entonces Da igual como lo peguéis. Si queréis pegarlo así, se puede pegar así. Y porque no se va a ver. Y si lo queréis pegar así, vale, pues lo podéis pegar así. Como más coraje os dé, vamos. Yo he pegado de las dos maneras. Y ahora le he hecho mi cola, mi cola blanca. Ya la tengo que volver a rellenar. He hecho con los flequitos, Depende de cómo lo vayáis a pegar el pegamento. Si os vaya a pegar por aquí así, pues así. Si os vaya a pegar por aquí, pues por aquí y lo vamos colocando por eso está esto levantado porque hay que como hay que levantarlo ¿veis? y lo pego ahí aguantamos un poquito para que se pegue bien vamos cogiendo otra y seguimos vale y vamos haciéndolo no tiene por qué la naturaleza no es perfecta y lo es es imperfectamente perfecta y entonces pues lo vamos a ir hasta mm, cubrirlo entero Bueno, pues mira, así ya he pegado todos los papelitos en tira y ahora voy a darle por todos lados eh, pasta, esta pasta que mira, con grano grueso y entonces con mi espatulilla esta que es chiquitita y yo me apaño muy bien, le voy a dar pues por casi todos lados, la voy a extender y limpio donde caiga. así que se seque y cuando se seque empezaré a uy, esto lo cierro muy bien porque si no se seca empezaremos a, a decorarla lo que es de verdad ya con pintura y, y tal de momento queda así bueno pues vamos a decorar eh, la casita de pajarito entonces yo voy a pintarla con acuarela que me gusta como queda bueno la acuarela que yo voy a usar van a ser esta que es una acuarela normal y corriente creo que son mira esta me costaron 6,85 7 euros se me cayó perdí un perdí uno y dos colores y con los que me queden y después compré esta de, de esta mujer y con esta y con la otra pues las voy a pintar voy a utilizar pues esta y para empezar voy a empezar con este tono vale que me gustó que un color así como un color como como tierra, paja y empieza a pintar con una brocha que me venía y me lo también sin brocha, tiene carta de color y todo pero brocha no y a ver y empiezo, esto es paciencia lo pondré a cámara rápida porque esto lleva mucho tiempo, oh, es muy grande ¿eh? Pues por donde yo más o menos he visto Tampoco se trata de ponerlo todo del mismo color Y entonces me ha quedado así ¿Veis? Entonces ahora voy a ir pintándolo de un tono sobre este De un tono más oscurito Y para ese voy a coger este Que, que bueno, un poquito naranjita, un poquito oscurito Es el Ginger Biscuit y, y entonces pues igual voy a ir dándole este ya un poquito menos cada vez pues como si estuviera manchadito ¿ves? entonces lo que quería deciros pistola de silicona para qué quiero la pistola de silicona bueno, pues ahora lo enseño Bueno, ahora mientras se va calentando Voy a seguir dándole manchurroncillo Y ahora diré para qué he usado yo la pistola de silicona Y para que la voy a usar aquí la usé en el otro lado ¿Vale? Entonces, pues nada, voy manchurreando Bueno, chiquitilla, por donde vosotros quedáis, queráis Bueno, vamos pintando, vamos echándole manchita Y cubriendo más blanquito también, si queréis tener en cuenta que esto es, bueno Pinta como que, podéis hacerlo rosita y tal Pero parece a, mí que a mí me gusta más, que que queda la mono natural Vamos a ir, pues, así Por todo el tejado Y vamos a manchita Bien, ¿vale? por todo alrededor de aquí incluso por la pared le doy manchurrones más o menos, ya lo he guarreado todo un poquito y ahora, lo que os estaba diciendo, para que he puesto la, la pistola de silicona pues muy fácil ya está caliente y ahora voy echando debajo de las tejas que o, o, donde yo quiero que se me queden pegadas ¿vale? y entonces para que no se me queden levantadas, pues voy echándole nada una gotita que ya con una gotita vale porque ya está muy caliente y se sale ¿ves? una gotita debajo de, de la teja que queréis que, que se pegue voy a seguir pintando con bueno, esto aquí y ahora le voy a dar otro tono más oscuro que se llama win wine time ¿Mm? que es como mmm, más rojizo ¿Mm? entre rojizo y violeta mira así ah, ve entre eso rojizo y violetilla también un poco con color tierra ¿Ve? Entonces, esto, ¿ve? Se voy a dar, así, como... Colo un poquito de Pero vamos, todo. Sigo sí, pintando espera un poquito que tire que seque y, y luego sigo bueno pues ya tengo pintada la mayor parte de la de la casita ¿ves? y ahora veis por estas que le dejé que no las pegué con el pegamento pues vamos a ir metiéndole vegetación entonces yo tengo esta pajita que tengo más ¿eh? tengo este musgo y tengo esta que es más verde entonces voy a ir mezclándolo todo y voy a ir poniéndole eh, con la pistola de silicona pues por todos lados un poquito de, de cada cosa esto como es tan blanco pues luego le, cuando repasen pues le volveré a dar un poquito de, de pin, le, vol, le, le volveré a dar un poquito de pintura pero a esto también vegetación varia mira, yo tengo este que me lo compré porque el rosa que compré lo tengo allí en Málaga y este lo compré en Aliexpress que me gusta incluso más porque tiene estos chupones que se pegan al cristal y se queda muy bien anclado y no se me cae tanto como, como el rosa que el rosa se me caía mucho porque como no tenía chupones pues no se pegaba es verdad que de vez en cuando hay que limpiarlo y echarle un poquito de, de alcohol pero se queda muy bien pegado bueno pues vamos a empezar a esto es donde donde queráis vosotros pues le vais poniendo ya os digo que si pajita pues indiscriminadamente pues le vais poniendo de lo que más os guste esto es pajita ¿eh? no es papel es pajita que me vino en un en un inter y la voy a aprovechar porque si sí, aquí no voy a encontrar esto claro Quería enseñaros que entre entre las tejitas aparte de la de todo lo que habéis visto que le he puesto eh, <coughs> la hierba, pues en la paja y el musgo, pues también he cogido estas plumitas, veis, y le estoy las estoy cortando y las estoy metiendo por por las tejillas, veis, tal que así, veis, para bueno, porque eh, también están hechos de, de plumitas los, los nidos y entonces pues para que para darle un poco más de así de, de realismo y voy metiéndole pues eso, pues plumita y cañamones de estos, pues por donde yo veo que, sí. Vamos, hay que, que le va a hacer alguna falta y tal para que quede como más, más realista y tal ¿Sí? pues se lo voy poniendo por ahí algunos ahora los taparemos para que no dé tanto cante. los tapamos con, con cosas de estas y otros pues los dejamos es que como algunas son un poco cantosas Voy poniendo con bueno, algunos lados, incluso esta, la que vuelan, pues igual se le echa un poquito de, de pigmento ¿Ves? Así. Y. y aquí? Que Las casitas de pájaros están hechas de trozos, Mira. De plumitas, en fin. Las tengo aquí. Voy a girarla Y voy a pegarle por aquí abajo Por ahí Ahora Vamos a ver si puedo derretir aquí en él lo pegado uh -huh. Uh -huh. y sobre todo <coughs> por alrededor de la entrada que es donde hombre donde normalmente se eh, tiene que estar camuflado para que no entren otros bichos entonces todo el, el alrededor huele y, y me está dando yo que sé qué porque me parece a mí que esto está vivo y me está dando yo que sé qué porque me está dando la sensación de que estoy tocando algo vivo no sé Y también he pensado que le voy a poner algunas piedrecitas para que le den como un toque de, de brillo. Veis, mira qué bonita. Y ahora voy a ponerle eh, algunas piedrecitas para que para que brillen. Bueno, voy a buscar alguna florecita más chiquita para ponerle por ahí. Bueno, pues ya está. Terminado decorado. Mirad cómo ha quedado. Ahí le he puesto mi logo. Lo he adornado por aquí así. Aquí le he puesto feliz día. La pajarita con un haciendo el nido. ¿Veis? Así. Con sus plumitas. Aquí le puse eh, más musgo. Es que esto para eso. Así para atrás que se me estaba metiendo un lazo veis y así pues me ha quedado no le voy a poner nada más es muy grande esta ¿eh? esta no es chiquita del tejado a dos aguas este ah, tiene más tiempo y es más grande bueno pues espero que os haya gustado y sea así y queréis dejarme un like pues muchísimas gracias hasta la próxima nos vemos pronto cuidaros chao